Bueno, el form se llama reloj. Si quieren, le podemos cambiar el nombre y ponerle FRM reloj. Eh, vamos a ponerle reloj de título. ¿Qué más? Tiene dos botones. Como acá se ve todo bien, ¿no? Estamos bien cualquier cosa levanten la mano eh, tiene dos botones tiene un label que va a ser el reloj y tiene un rich text box Yo no sé si se los enseñamos esto, pero yo puedo hacer que este Rich Textbox con la propiedad Anchor esté agarrado a todas las paredes del formulario y que estos botones se alinean arriba a la derecha en vez de arriba a la izquierda. Y entonces cuando yo abra el formulario y lo maximice, todo queda en su lugar. Igual nada, eso es clase de Windows form Ya pasó. <ríe> Entonces el botón 1 es iniciar reloj. Se va a llamar botón iniciar. Y el 2 es detener. detener y detener reloj. El label va a tener una forma que va a ser eh, un texto en realidad. No. Voy a seleccionar. Ahí está. Label hora le vamos a poner. Y eh, como texto inicial le voy a poner día a día, mes, mes, año, hora, minuto, segundo. Así... Eh, Vemos la forma de tener finalmente. Y el Rich Test está de decoración, pero si quieren le pueden dar un nombre. Click eh. dejamos así. Bien. Hasta acá nada, Windows Forms. Nada, nada que explicar. Los botones no hacen nada. Vamos a necesitar un manejador para el evento clic Así que hacemos doble clic en iniciar reloj. Y doble clic en. De tener reloj para que el, eh, el diseñador de Windows Form ya nos cree, ya nos asocie estos manejadores al evento clic de los botones. Listo, los dejamos ahí. Y ahora vamos a crear la clase temporizador. La vamos a crear acá mismo para no extendernos. Y el temporizador va a ser una réplica o pseudo-réplica del timer de Windows Forms. Que lo que hace es esto. irte Ir llamando a un eh, manejador de un evento cada cierto tiempo. Entonces el temporizador este. En principio va a tener un constructor. Va a recibir un intervalo. Un intervalo. Y lo va a eh, inicializar acá. Bueno, entonces. Este constructor temporizador va a inicializar. O va a darle un valor inicial al intervalo de tiempo en milisegundos. Que va a ser el intervalo. Cada vez que pase este intervalo el temporizador va a avisar. mira que pasó tu intervalo. Ese es el, el trabajo que va a tener este objeto temporizador. Hasta acá me imagino todos llegaron porque no hay nada nuevo. Bien, seguimos. Dice que va a tener varios métodos: ¿sí? correr tiempo va a ser privado, private eh, void, correr tiempo, eh, public void, iniciar temporizador. public point de detener temporizador ¿qué más? va a tener un evento tiempo cumplido que, ¿qué va a ser ese evento? ¿a alguno se le ocurre que de qué me sirve ese evento? tal vez a nadie se le ocurre pero entendiendo que yo le paso un intervalo y le digo mira cada, cada vez que pase este intervalo avísame que pasó, así yo actualizo el reloj entonces lo que va a hacer ese evento es, claro, voy a, en realidad lo que hace el evento es avisar que pasó el intervalo de tiempo. Te aviso. Después vos si querés actualizar un label, eh, no sé, mandar un mensaje a la luna o o, ma, o no sé, eh, sacrificar un cabrito, podés hacerlo. Pero lo, que, lo único que va a hacer el temporizador es lanzar ese evento cada vez que pase el intervalo de tiempo. Entonces... Como bien dice, en nuestro ejemplo no vamos a matar ningún cabrito. Lo que vamos a hacer es, en el método public, el de label hora, que estaba en el otro ejercicio, el relojero. Asignar hora. Ahí está. Asignar hora. Lo que va a hacer es, al label text le va a guardar eh, daytime.now punto todo eh, string y le podemos pasar si quieren el formato los minutos van en minúscula bien Acá me comí un... Sí. Una llave. Bueno, entonces ya tenemos que asignar ahora Va a ser el manejador de este evento. ¿Qué forma tiene este manejador? No devuelve nada, no recibe nada. Entonces, cuando yo declare el evento... Lo voy a hacer... Si van al... Si van al ejercicio, van a ver que... Acá ya les dice delegado temporizador. Voy a tener que declarar un delegado... Que no devuelva nada... Y no reciba nada. Que se va a llamar delegado temporizador. Y con este delegado. Voy a declarar el evento tiempo cumplido. Bueno. Entonces tengo mi delegado. Que corresponde con la firma del. Manejador de este evento. Que va a ser Asignar hora. Tengo mi evento. De ese tipo de delegado. Acá podría usar action también. no O sea. Podría declarar a este delegado como es el ejercicio. O usar action directamente. ¿Y dónde? ¿En qué momento voy a lanzar este evento? Bueno, cada vez que pase un segundo. Y fíjense que acá dice el método correr tiempo. Será el encargado de hacer la demora y lanzar evento tiempo cumplido. Entonces, la demora. Lanzar el evento tiempo cumplido es tiempo cumplido. Punto invoke si quieren o directamente los, los paréntesis. Y la demora es thread. Eh, thread. Acuérdense que tienen que importar el using.sleep. Intervalo. Porque no voy a esperar siempre un segundo. Voy a esperar el tiempo que me hayan pasado acá. Bien. Antes de lanzar ningún evento o de lo que sea. Me tengo que fijar que. Tiempo cumplido. No sea null. Y lo que voy a hacer. En iniciar temporizador. Es llamar a correr tiempo. Yo sé que, que esto no está bien. Pero vamos a ir por partes. Porque acá dice. Bueno va a tener una propiedad también de intervalo que va a retornar public in, intervalo que va a retornar el intervalo el método de iniciar temporizador dice que va a iniciar un hilo me está spoileando y también tengo en form reloj el botón inicia ¿Qué va a hacer este botón iniciar? Bueno, primero necesito un temporizador acá, ¿no? Entonces vamos a hacer temporizador. Vamos a poner private. Lo vamos a instanciar en el constructor. Estoy en el formulario ahora, ¿eh? Le voy a pasar un segundo porque quiero que el intervalo sea cada un segundo. Y lo voy a iniciar con su iniciar temporizador cuando haga clic en el botón iniciar. Esto no va a funcionar, pero vamos a ver por qué. Voy a iniciar el reloj. No sé nada, vamos a ver. Bien acá, F11, corro tiempo. Tiempo cumplido es nulo, entonces nunca arranca esto. ¿Qué tengo que hacer acá? Después de instanciarlo, tengo que asociar el evento tiempo cumplido a mi manejador, con más igual. ¿Cuál es mi manejador? Asignar hora. Entonces, tengo el emisor del evento, que es temporizador, que tiene declarado el evento tiempo cumplido y que lo va a lanzar en correr tiempo, de lo llama iniciar temporizador. Asocio en el formulario la instancia del temporizador y su evento tiempo cumplido con el manejador asignar hora. Y ahora sí, cuando aprieta el botón, y llame a iniciar temporizador, que va a llamar a correr tiempo. Tiempo cumplido no va a ser null. Lo va a invocar. Llamó a asignar hora, me puso la hora, pero no sigue. No, está, no, no sigue funcionando. Bueno, ¿qué está pasando acá? Esto no es un bucle que corra cada un segundo, sino que corre una sola vez. Entonces vamos a hacerlo un bucle. Y vamos a hacer que mientras tiempo cumplido no sea null, Esto siga. Siga, siga, siga. Entonces. Vamos, a, vamos de nuevo. A ver qué hace ahora. Correr tiempo. Esperen que voy a poner acá también un... Entra al while. Lanza tiempo cumplido. Cambia la hora de reloj. Espera un segundo. Vuelve a lanzar. Cambia la hora de reloj. Fíjense cada vez que se lanza el evento. El manejador se invoca. Pero ahí no te quedas atrapado. Bien, ahí no me quedo atrapado. Vamos a ver. Vamos a ver el form que está haciendo. No lo puedo abrir. Está bloqueado. Está bloqueado porque estoy usando el hilo principal en un bucle infinito. Y ese bucle está consumiendo ese hilo principal. Y no estoy pudiendo abrir el form, escribir en el rich text ni hacer nada. Entonces acá entra el hilo. ¿Sí? Acá entra el hilo. ¿Por qué necesitamos un hilo? Porque si yo esto lo dejo corriendo en un bucle. En el hilo principal. El mismo en el que está corriendo el form. Me lo va a bloquear. Y yo no quiero que bloquee el hilo principal. Quiero que funcione. En otro hilo. Entonces. Fíjense que acá arriba. Tenía un atributo. Private task. Hilo. Y este hilo lo vamos a instanciar... ¿Dónde? En iniciar temporizador. Fíjense que dice. Si se llama el método de iniciar temporizador, se iniciará el hilo siempre y cuando no esté activo. Para iniciar un hilo, lo que tengo que hacer es... Instanciarlo. O sea. Hilo igual a new task. Y entre paréntesis, le paso... El método que quiero que ejecute. Que en este caso es correr tiempo. ¿Puedo hacerlo en lambdas? Sí. En este caso no es necesario. Porque cumple con el delegado action que pide task. Que es que no retorne nada. Y no reciba nada. Entonces ya ahí tengo mi hilo. ¿Y cómo lo arranco? Punto start. Entonces vamos a ver si ahora con esto funciona. Bien. Ahora tengo otro error. Que dice Invalid Operation Exception. Operación no válida. A través de subprocesos se tuvo acceso al control Label Hora... desde un subproceso distinto a aquel que lo creó. Vieron cómo solucionar esto con Lucas y con Lauti. Pues sí, pero ahora no me acuerdo. Había que poner un if que si era el invoke require lo hacíamos invocándolo. Vos decías y si no sí invoke require ¿ acá podría decirle velora.invoke require o form si pongo invokeRequire require solo es esta instancia qué pasaba sin invokeRequire? require? Bueno, vamos a había que pasarle un delegado. Un delegado. ¿A quién? ¿Qué pasa? Esto sucede porque tratamos de cambiar un control de Windows Forms o un formulario desde un hilo distinto al que lo creó. Entonces, cuando trabajamos con hilos y formularios, tenemos que hacer esto. Que es eh, preguntar si invoke, require que va a ser true cuando estemos desde un hilo distinto al que creó. En este caso, velora pero si lo pongo así solo, es del que creó el formulario en el que estoy parado. Porque lo estoy estoy heredando esa propiedad. Es lo mismo en este caso. Los dos se crearon el mismo hilo. Voy a tener que hacer una llamada recursiva al método. Pero desde el hilo que lo creó. ¿Y cómo hago eso? Punto .invoke Y le tengo que pasar un delegado. ¿sí? Que sea el método que voy a ejecutar desde el hilo que creó a Levelora. Entonces, para eso sí, es cierto, necesito un delegado, en este caso, usar action. Eh, y le voy a llamar asignar hora. Y le voy a guardar la referencia asignar hora. Y se lo voy a pasar el invoke. Entonces, esto lo que va a hacer es que si invoke require, va a guardar este método mismo para hacer una llamada recursiva en este delegado. Y se lo va a pasar el invoke. Y el invoke va a volver a invocar a asignar hora, pero desde el hilo que lo creó. Y entonces cuando haga if label hora .invoke require, le va a decir false y va a caer en el else y va a poder modificar el label hora. Entonces vamos a ver si esto es efectivamente así. Invoke require true. Estoy en otro hilo. Guardo asignar hora, invoke, cae de nuevo en el mismo método. Porque es una llamada recursiva. Invoke require false. Cambia el label hora. Después vuelve al método que, que, donde hicimos el invoke. Sale. Y ahora sí. Estamos cambiando. El reloj. A ver. Esperen que. Fíjense. Ya estoy cambiando. Ya funciona mi reloj. Ya es un montón. Con un hilo y con un evento. Tengo mi propio timer. O sea, si no existiera el timer de Windows Forms... Lo creé en este momento. ¿Qué me está faltando ahora? Poder detener el hilo. O que no pase esto. Bueno, ahí no está pasando nada. No, no está pasando nada. Pero básicamente... Cada vez que yo llamo a iniciar temporizador Vuelve a crear un hilo, lo vuelve a iniciar Y tengo muchos hilos Corriendo en paralelo, cuando en realidad yo El, el reloj ya lo tenía corriendo Entonces ¿Qué me falta? La propiedad activo, que retornará true Si el hilo está activo El eh, profe creo que se le... Ah, no ¿Está, ¿Estoy? Sí, no, pero se le había ido la había congelado la imagen Está igual. Bueno, Hasta acá me siguen, ¿no? ¿Por qué necesitábamos...? ¿Qué papel juega el hilo? ¿Qué papel juega el evento? El evento me avisa cada vez que pasó el intervalo y el hilo permite que corra este while sin bloquear a la interfaz de Windows Forms. En conjunto hacen que este temporizador... Funciona, o sea, el hilo no, me, no, no tiene nada que ver con el intervalo ni con el aviso. Tiene que, ser, tiene que ver con no bloquear el hilo principal. Y el evento lo que hace es le avisa al form reloj. Mirá, ya pasó este intervalo de mil milisegundos. hace lo que tengas ganas de hacer. En este caso, actualizar un reloj. Bueno, entonces vamos a completar el ejercicio. Perdón, bueno, eh, sí. Podría volver a, a, a explicar a grandes rasgos eh, eso del, del invoke require. Sí. Invoke require será true si estamos en un hilo de ejecución distinto al hilo donde se instanció El control o formulario ¿Eso se entiende? Sí False Si estamos en el mismo hilo Sí, sí, hasta ahí, perfecto Guardo En un delegado El método Que quiero llamar desde el hilo donde se eh, instanció el control o formulario es decir, el método que vas a cambiar en este caso el texto del label hora, pero podría ser algún otro cambio sobre un control o el formulario y por último es que esa hago... es la parte como medio como trambólica no. ahí va a un invoke para ejecutar ese método el del, de, el del delegado ¿sí? el que está el que está encapsul referenciado por el delegado eh, desde el hilo que donde se creó... control o formulario. Primero me da true porque estoy en un hilo distinto al que creó el control del formulario. Entonces yo quiero llamar a este evento, a este método, digo, desde el mismo hilo que creó el formulario. Porque si yo hago labelora.text y lo cambio desde un hilo distinto, me da un, un error no sé en tiempo qué. de ejecución. Entonces, guardo asignar hora, este mismo método. En una referencia de un delegado. Se lo paso al invoke. Y el invoke vuelve a llamar a asignar hora. Pero desde el hilo que creó. Al control. Entonces ahora invoke require me da false. Y ahora sí puedo cambiar el texto. ¿Me seguís? Sí, ahí más o menos entendemos. Uno, da true. Sí, sí, o sea, el orden de... Dos, llamada recursiva desde el hilo. Claro. Desde el hilo... Que creo como que lo tiene que hacer dos veces Eso lo, lo entiendo, pero bueno Me falta como encajar algo que bueno lo, lo veré después igual, pero ahí me cerró Un poco más tres Da false Porque estoy volviendo a llamar al mismo método, pero ya Desde el hilo que corresponde 4 Cambio El texto del label Gracias. sí Disculpa, hay algo que no me entreviene de cerrar, es el hilo del formulario, ¿no? que crea el evento ese. O sea, el evento de, de label, ¿no? ¿Este? No, perdón, volví a la explicación de antes. Sí. Viste que en el primero, invoke require será true si estamos en un hilo de ejecución. Perdón, puedo leer el. Sí, sí, perdón. No, no pasa nada. Distinto al hilo donde se instanció el control formulario. El hilo donde se instanció el control formulario. ¿Sería el principal? ¿O en eso me estoy...? Claro, sería el principal. Ok. Pero como yo estoy llamando a asignar hora a través del evento tiempo cumplido, que está sí. en el hilo este que acabo de crear acá, claro. estoy en otro hilo. Bien, es está distinto. Campada. Y por lo tanto se lo tenemos que aclarar para que... No. no rompa la ejecución O sea Verifica si es distinto el hilo sí. Le hacemos el action y Si es distinto mm. Guardamos el método que vamos a llamar Desde el hilo que sí creo el formulario El principal El invoke llama a ese método desde el hilo principal Y ahora invoke dar false Y ya puedo cambiar el texto Ah, oh, ok, okay. Pero, ah, Me estaba faltando la parte de, de, de que estamos en otro hilo acá ah. Sí. Claro. Ahí está Bien, excelente, gracias Por contribuir a, a que se entienda Bien Bueno Ya tenemos nuestra asignadora, ya anda el reloj ¿Qué me está faltando? Bueno, detenerlo Y saber si está activo Bien Para saber si está activo voy a tener una propiedad Que va a ser public pool fíjense que está acá arriba está activo que va a tener un get y este get lo que va a retornar true si el hilo está activo entonces, ¿cómo sé si el hilo está activo? ¿qué les enseño a Lucas? Laguna, laguna mental. Bueno. Yo les cuento una forma de resolver esto. El hilo tiene una propiedad de status. Que es de tipo enumerado. ¿sí? Si ustedes van a task. Task status es un enumerado. Que tiene todos estos valores. Creado. Esperando para activación. Esperando para correr. Corriendo. Esperando que termine un hilo hijo. Podríamos decir que running es que está corriendo. ¿Sí? Entonces, si el estatus es, podríamos agregar alguno más, ¿no? Podríamos agregar también Waiting for Activation, Waiting for to Run y demás, porque todavía no están... Eh, o sea, está activo, solo que no está corriendo todavía, pero bueno, vamos a dejar Running. Entonces, si el estatus del hilo es Running, es que está activo. Entonces, si, sí, hilo. Sí, perdón, si sí, no está activo, estoy negando la propiedad. Instancio el hilo y lo inicio. Si está activo, no, ya está, ya está activo. Uh, ¿qué hice? Vale. Entonces, ¿cómo sé si está activo? Me fijo a la propiedad status, status. Está en running. Ahora, esto va a pinchar. ¿Por qué? Porque yo voy a darle a iniciar reloj. ¿Sí? Va a caer acá. En iniciar temporizador. Va a entrar. Pero todavía no está activo. Pero el hilo es null. Porque todavía nunca lo instancié. Y si hago null.status. Me da un error. Entonces, antes de hacer null. E Hilo.status. Tengo que hacer hilo. Is not null. And hilo.status hilo igual a running ¿se entiende? yo la primera ejecución me voy a ir a fijar si está activo el, el atributo hilo pero el atributo hilo recién lo instancio acá adentro del if o sea que si hago null.status va a pinchar con null reference exception entonces importante acá chequear que no sea null ahora sí Inicio reloj, va a ir a ver si está activo, me va a decir que no, que false, o sea que negado true. Lo voy a instanciar, lo voy a iniciar y ahora sí ya anda reloj. Si vuelvo a apretar iniciar reloj, esta vez está activo, me va a dar true, negado false, nunca lo va a volver a crear ni a iniciar porque está corriendo. ¿Ven? Ahora, ¿cómo lo detengo? Bueno, lo que dice es, si está activo, o sea, al revés, si está activo, detenelo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Con, ¿Con el está activo me siguieron? Sí, sí. Bien. Si está activo, detenelo. ¿Cómo detengo un hilo? ¿Eso lo vieron? Con un güey... Con un wait te paras a esperar, oh, en realidad ¿Con un qué? No, no, que lo pauso con un wait no. Claro, es como que pausas el hilo O te, en realidad se, eh, te pones a esperar que termine ¿No era eh, hilo.dispose? Que... Es que ahí lo matás No, ¿le suena cancellation token? Ah, sí ah. Bien entonces, fíjense que acá arriba tenemos dos atributos. Uno de cancellation token source. Y otro que va a ser cancellation token. Vamos a instanciar acá el cancellation token source. Eh, perdón, la, el atributo cancellation token source igual a new cancellation token source y del cancellation token source vamos a obtener el token con punto token ¿sí? de este originante de eh, tokens de cancelación con punto token obtengo un token de cancelación y acá acá eh, en el while, además de ver que tiempo cumplido no sea null, voy a ver que cancellation token no tenga una solicitud de cancelación entonces si tiempo cumplido es no, eh, no es nulo es decir, el evento tiene algún manejador escuchando y no se solicitó una cancelación. Yo sigo iterando. Ahora, ¿cómo, ¿cómo solicito una cancelación? Bueno, desde el token source. Llamo a cancel. Entonces cancel va a hacer que esto pase a ser true. Que sea true negado va a ser false cuando sea false va a salir del while ¿Sí? entonces vamos a ver cómo funciona esto vamos a iniciarlo vamos a iniciar el reloj y va a poner está activo o no va a iniciar va a hacer esto va a iniciar el hilo bien inició el hilo va a correr tiempo correr tiempo tiempo cumplido es null no Cancellation token y cancellation request. No, false. Esperen que lo pongo acá. Entonces, itera. Itera, itera, itera, itera, itera, itera. itera. Y va cambiando el reloj. Ahora, si yo pongo detener reloj. No pongo, estoy. Espérenme. Vamos a darle F5. Ahí va el reloj. Si le doy detener reloj. No hace nada porque todavía no llamé a detener acá en, en el form. Con razón. Recuerden, en el botón detener tengo que llamar a detener temporizador. Vamos de nuevo. Inicio el reloj. Inicia el reloj. Está corriendo. Doy detener y va a detener temporizador. ¿Está activo? True. O sea, lo puedo cancelar. Esto lo voy a dejar acá para que vean que va a cambiar en un momento si todo sale bien acá voy a poner otro breakpoint bien, por ahora false está entrando, este activo, esto va a ir saltando porque está en dos hilos eh, en simultáneo hace el invoke y acá va a cancelar el token lo cancela y isCancellationRequest pasó a true entonces eso va a hacer que la siguiente iteración del while esto sea true por lo tanto salga del while por lo tanto el hilo eh, se detenga el reloj y si le doy a iniciar de nuevo fíjense que está activo, ahora es false porque el hilo se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque salimos de correr tiempo. Entonces, ahora sí lo puedo volver a iniciar, darle Start y volvemos al bucle. ¿sí? Entonces, cuando llame a detener temporizador, lo que va a hacer es llamar al cancel del token source. El token source va a informar a todos sus cancellation tokens. Que la cancelación fue solicitada. Esto se va a volver true. Por lo tanto, voy a poder salir del while y se va a acabar el hilo y voy a tener el reloj. ¿Ven? Detengo, inicio.